Para usar el área personal en Padmed, necesitas crear una cuenta y registrarte. ¿Cómo? Desde la página principal de Padmed, en la parte superior, Synch into NCBI, registrarse en el área personal. Clicamos y se abre una nueva ventana. En la parte izquierda tenemos si ya tenemos la cuenta creada, usuario y contraseña. Si no la tenemos, nos registramos y nos creamos una nueva cuenta. Se abrirá un formulario que tenemos que rellenar con la información que nos solicitan. Usuario y contraseña. M. Ahora el password. Queramos introducir, lo repetimos otra vez, nuestro correo. Arroba es confirmado y ahora. Pregunta, que también. Si queremos. Poner una pregunta y en este caso, o no, directamente creamos la cuenta, claro, antes poniendo los caracteres que nos solicitan. Creamos la cuenta y nos dice que ya se ha hecho de forma correcta y podemos entrar directamente en el área personal.